Buenos días por la mañana. Son las 7 y 5 de la mañana. Hace nada un par de minutos que, que salí el el sol por encima de las montañas y estoy en Togame, en Nagano, en el norte de Nagano. Y hoy voy a ir hacia el sur, hasta la ciudad de, de Nagano y un poco más allá. Y voy a intentar contar cómo es el día a día, la navegación, el tiempo, todo, bueno, parece que el tiempo pues no podía ser mejor aunque se ven así unos nubes un poco por el, por el nor, noroeste el tiempo dice que iba a llover, pero bueno, hace bastante lo acostumbran a equivocarse así que me voy para abajo, ayer tuve que subir, ahora toca bajar Ayer está la Nacional 117 y la Nacional 117 me lleva directo a Nagano. Y estoy sin desayunar porque, claro, como salgo temprano, pues ya en el que paré hoy no, no daban de desayunar hasta las 8 y no es que... Acostumbran a ser madrugadores los japoneses, pero como ese niño que va por ahí, son las 7 y 10 de la mañana y un niño que está yendo a la escuela. Pues eso, no daban el desayuno hasta las 8 de la mañana y yo en una hora a 14 15 kilómetros que luego al final del día seguro que no se falta prefiero parar antes por la, por la tarde encontrar un sitio para parar vamos a ver si se ve algo Bueno, igual no se ve muy bien, pero cuando estoy bajando son todo terrazas, son arrojales a la derecha y a la izquierda. Son cada una es su terraza y su terraza. Muy ordenado, muy cuadriculado. Aquí a la derecha hay una residencia de ancianos. No sé por qué ayer había ancianos. Pues todo bueno, eso muy bajos escalones. Pues sí, es un chaval. Y ya estamos prácticamente bajo el pueblo. Vamos a parar en el top. No tiene nada que ir por arriba, nadie para abajo. Y seguimos. Ya estamos en posición. Entonces es verdad que lleva esto hasta la ropa 217 no se diría Kokudō que yu nana Bosen pero mucho más raro Ya estoy en el pueblo puedo pasar una señal de, de Nagano 40 así que me queda un cacho hasta llegar a Nagano Nagano, encontrar una librería para comprar el el siguiente mapa porque estos días ya dejé atrás el centro hagamos eh, que Centro occido, occidente, no, centro-oriente. El Japón, atrás. Y ahora voy hacia... Hacia otra zona y se me acaba la motor. Y ahí al fondo está mi desayuno. Se veniré. Breve apunte. Y es que... Es es una, un cómic. Están abiertos como una especie de supermercado abierto las 24 horas. No hacer todo. Pero lo que me interesa ahora es que hay comida, bollos y, y cosas así. No poco Hay bocatas de chorizo. Pero bueno, hay un guiguillo. No se podrá aguantar. Vamos a ver lo que de pillo y de hecho hay un montón no solo de esta de esta cadena, sino de otras de zombies más arreglosos o sea, cualquier... sí, turkey chic ya vuelvo a estar de marcha. El señoré, un panara latte, es decir, un batido de plátano y, y unos, boños, unos bollos rellenos de anco, que es una, una pasta morada dulce. Se hace con unas fabas, bien moradas, y que bueno, en general, para los común de los mortales suele ser demasiado empalagoso, pero a mí me gusta. Y, y alimento 333 yenes de, de desayuno, unos 3 euros al cambio, y ahora. Voy a ir a la nacional, bueno se nota que estoy al lado de la nacional porque hay un tráfico terrible. Y voy a entrar a la nacional y posiblemente no pueda grabar mucho más por culpa del, del ruido del tráfico. Allá vamos. Vamos para la nacional. Voy a cruzar porque estoy en el lado raro de la carretera ahora vamos vamos vamos en el momento voy a ir con los coches y luego ya me paso al a la acera a la cochillo del cochillo me sin nada sí. 118. Me gana una cara. Aprovecho un bebé receso en el tráfico. Eso de ahí a la izquierda se llama cura. Y es la versión japonesa del orrio, o la panera. Solo que aquí están hechas de, bien de piedra o de adobe. Y justo al lado, lo que queda de una casa con un tejado de paja de, de arroz. Bueno, pues como siempre, voy a tomarme un descanso. Aquí hay un pequeño templo sintoísta muy, muy chulo y está todo muy guapo con una estampa muy, muy otoñal. Así que voy a dejar aparcada la bici aquí en la, en la entrada que se llama Tori y voy a hacer unas fotos. voy a preguntar al paisano de antes a ver si me sabe decir si cómo se llama este templo. Bueno, me 神社 あ、はい。<笑> todos dónde está. ¿No algo? Estoy... de nada. ¿no? sin parar hasta hasta las 3 o las 4 de la tarde y empiece a buscar un sitio donde acampar la mañana ir hasta Y este cruce desde detrás, bueno desde detrás de la señal, me saca de Nagano y me deja vía libre por la Nacional 19 hacia, hacia mi destino, que será bastante incierto. Paisaje bastante chulo la salida de, de Nagano. Ahora voy a tirar supongo por esta por una garganta. Tiene pinta de ser todo ceniza volcánica hay un embalse. Aquí se meten los coches, que de ayudan que ahora es un refugio para la nieve. Y por el lado derecho hay un espacio para las bicis y los peatones, que por ahí y Y con calma. Me toca ascenso. Bueno, llevo, hacen, llevo subiendo dos días ahí, pues ya. Este río lleva ya unos 300 kilómetros más o menos desde el, desde el mar. Y desde... yo tengo siguiendo pues por lo menos 200 kilómetros sin, sin... Sí, fácilmente sin exagerar. Bueno, ya hace ya un buen rato desde que salí de de Nagano y ya estoy ya en, en lo que estaba buscando yo en esta carretera. Estos son, son los Alpes del Norte. Bueno, digamos que es el borde del Alpe, de los Alpes del Norte. Pues, puede que sea el terreno más accidentado de, de todo Japón. Pero también es la lo que, lo que busco yo, lo que, lo que más me gusta, esta carretera, este.. De viajar entre, entre estas montañas y, y es una pena que, que se ponga el sol tan de pronto porque apenas son las cuatro y media de la, de la tarde y ya prácticamente se ve perfectamente pero bueno, ya se ve que, que las luces están encendidas y bueno, ya toca recogerse esta mañana a primera hora de la mañana la verdad es que no sé cómo luce esto en otra época hace hace dos años cuando vine por primera vez fue a partir de noviembre y ahora vine en septiembre y, y hacia el norte hacia el invierno y ahora voy hacia el sur huyendo del, del frío aunque corre más frío porque ahora mismo hay 7 grados de 7 grados centígrados y bueno no sé cómo cómo serían estos bosques en, en verano pero pero ahora con estos tonos rojizos y el ocre, el, el rojo del del momiji, el marrón de los castaños, con el verde de los cedros, pues, mola, mola mucho. Bueno, voy a ver qué tal pinta tiene esto para pasar la noche. Y ya estoy listo para para dormir. Están tocando la musiquilla de que hay que irse a la cama como niños buenos Y yo voy a hacerme la cena Y a intentar dormir hasta las 5... A las 5 de la mañana más o menos 5 de la mañana, todavía es de noche, pero A las 5 y media, seis menos cuarto, ya amanece Así que yo voy a aprovechar todas las horas de luz que pueda para intentar mañana andar lo máximo posible. Hoy, des después de todo, no fue tan mal el día, porque... Bueno, porque ahora esta última parte ya la carretera ya se deja para andar en bici, pero todo el tramo de, de Nagano y las afueras es un, es un infierno. Es una lástima una lástima porque no, no, se deja, no se deja visitar la gran ciudad con la bici, todos llevas alforjas. Lo mismo que se deja visitar el, los pueblos y, y las afueras y, y los bosques y todo este tinglado que hay por aquí. Y eso, me voy a preparar la cena y a sobinar.